Bueno, eh, no saben mucho porque cuando uno no está presente, uno solamente lo que dicen. Pero se dice que llegó como a las 5 de la tarde el negocio que la Ocisa tenía. Eh, saludó todo normal. Eh, duró como tres horas ahí porque el hecho sucedió, él llegó como a las 5 el hecho sucedió como a las 8 de la noche. Ella eh, esperó que los clientes eh, bajaran un poco, se fueran, se tuvieran fuera. media sola nada. No. Cuando sucedió el hecho nada mataba ella y sus dos trabajadores. Wow. Él disparó dos veces con, con, con el hierro que tenía. Parece que ahí se encaquilló, según dicen los muchachos, los trabajadores de, de, de la Osisa. Y no pudo seguir, no pudo seguir disparando. Ahí ellos lo agredieron, no sé si fue con botella o con piedra, pero el, el tigre se montó en el auto que andaba y desapareció. ¿Cuántos disparos le provino a ella? Dos. Dos. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué información ustedes manejan? ¿Qué bueno, le eh, pasaba a él? Era el esposo de, de la hija. Tiene, eh, tienen un hijo en común. Eh, la osisa es la abuela de, de su hijo. Ellos estaban separados, la, la, eh, la Sí, estaban separados por la distancia y porque estaba pa, ella está para los Estados Unidos. Y tenían unos cuantos meses también separados que ya ya no quería seguir con él. Ella era una persona muy buena, no se merecía eso, ni nada malo se merecía, era una muy buena vecina, sus hijos, su esposo que está para afuera, era, era una persona muy amable con todo el mundo, no tuvo ninguna queja, no tuvo ningún problema, muy decente, una señora, no, nunca se mereció eso. Por favor, tenemos que meterle mano a los hombres porque están acabando con las mujeres. Tenemos que tirarnos a la calle, las mujeres coger valor y tirarnos a la calle. Nos están matando demasiadas mujeres que no nos merecemos la muerte. Por favor, tirémonos a la calle, mujeres. Que nos duele mucho, la muerte de Nena, me ha dolido mucho, porque no se merecía eso. Un canalla que no, que no se merece lo que se merecía, lo que él hizo, matarse él también, porque ella no se merecía eso, mató una, una madre, una madre que le dio mucha vida a mucha gente, no se merecía eso.